ya que intentaremos llegar a él esta noche. El pensamiento es una herramienta poderosa en la práctica del viaje astral. Nos permite visualizar, imaginar, incluso sentir, y a su vez nos hacemos conscientes de la posibilidad de volar en el espíritu. Este ejercicio, además de prepararnos para el viaje astral, también estimula los sueños lúcidos, los sueños de vuelo. El paisaje que estás viendo existe. Está ahí en algún lugar en este momento, simplemente siendo él. Visualízalo en el presente. Trasciende tu visualización más allá de la pantalla. Ponte cómodo en tu cama o lugar de meditación. Cierra tus ojos...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 Imagina un punto a un metro por encima de ti. Mantén tu conciencia enfocada en ese punto, un metro separado de ti. Este punto es donde se sitúa tu cuerpo astral para comenzar el viaje. Poco a poco tu cuerpo se vuelve más ligero, cada vez más ligero. Tú solo suéltalo y envuélvete en una profunda relajación. Visualiza cómo comienzas a elevarte lentamente. Elevate despacio, hasta llegar a ese punto, a un metro de ti, simplemente flotando, cada vez más ligero, eleva, eleva más. Cada vez más ligero, tan ligero como el aire, sigue elevándote, elévate. Visualiza tu cuarto desde esa nueva perspectiva. Observa cada rincón de tu cuarto. Obsérvate a ti. Estás perfectamente seguro y a salvo. Es tiempo de viajar. Abandona tu cuarto. Elévate por encima del techo de tu casa. Da la orden mental para que esto suceda. Sigue elevándote. Ve más arriba hasta que consigas una altura de 50 metros siente el espacio el viento hay una libertad inigualable es la libertad del alma Ahora coloca la idea, en tu mente, de visitar aquel lugar. Ese hermoso acantilado. Fíjalo en tu mente. Al hacerlo generas una conexión psíquica entre tú y aquel lugar. A partir de ahí, comienzas a desplazarte por el espacio, visualiza cómo abandonas tu ciudad y comienzas este viaje hacia aquel sitio, pasando por montañas, ríos, ciudades, siente la libertad de volar. Ahora te encuentras frente a aquel lugar, un paisaje hermoso, el cielo está despejado y el sol está radiante, no hay frío ni calor, la luz ilumina perfectamente, todo se ve completamente claro y definido. Tú simplemente estás flotando, contemplando la belleza. El mar tiene un color turquesa muy hermoso. La espuma del agua choca contra las rocas, puedes observar pequeñas lagunas en la orilla que se crean al subir la marea, pero lo más impresionante es aquel acantilado. Puedes observar algunas grietas que se han hecho por el tiempo. La combinación de los colores del mar y de las rocas pintan el paisaje de manera única. Un espectáculo visual asombroso. notar algunos pájaros volar cerca del borde, hay movimiento, hay vida, todo está lleno de vida. En la cima puedes ver pequeños árboles y vegetación moverse por el viento, es perfecto, hay un gozo en ti, algo que te llena, que te hace sentir completamente vivo. Respira. En este momento, ve hacia la cima. Acércate. Coloca tus pies suavemente sobre un lugar en la cima. Al hacerlo, sientes conexión con la Tierra. Sientes la vida. Mira hacia el horizonte, contémplalo. Es bellísimo. Es perfecto. Pocas personas, o quizá nadie, ha estado en ese lugar donde te encuentras ahora. Abajo, junto al mar, hay dos pequeñas cuevas. Acércate a la orilla y las. Sabiendo que puedes volar, déjate caer, deja que la gravedad suceda, disfruta y vuela, llega hasta las dos cuevas debajo, es maravilloso. La experiencia es única e inigualable. Entra por las cuevas y explora el lugar. Puedes escuchar el viento, las olas. En este sitio hay menos luz. Pero puedes ver cómo entran los rayos del sol, creando un ambiente único. Respira. meditación ha terminado pero si lo deseas tu viaje continúa dejaré un momento más la música por si deseas seguir visitando el sitio la conexión se ha generado entre tú y este lugar tan increíble quizá esta noche visites realmente este sitio porque todo es posible nos vemos pronto